Mira, tú nunca has sentido que te vas a tirar un pedo con caldo. Bueno, yo estoy así. Hablamos después, ¿oíste? Ven acá, yo no entiendo cuál es el tema que tú tienes queriendo hacer pizza y marisquera. Si ve la vaina. Tú puedes hacer cosas sencillas. Compras pan. Compras queso. Compras salchicha compras eh, un queso, la una cebolla y salsa tomate y te comes tu pan, listo un sándwich, más nada, no hombre o por lo menos puedes comprar carne y te haces tu sándwich de carne y así, coño vale, uno puede comer sí sin estarse matando la cabeza a marisqueras. Mira, tú nunca has sentido que te vas a tirar un peo con caldo. Bueno, yo estoy así. Hablamos después, ¿oíste? Bienvenido al grupo. Cuando las personas se molestan, están perdiendo mucho. Porque molestarse es una actitud de perdedores. Molestarse daña tu salud. Molestarse es una infección. Que daña tu sistema inmunológico. Entonces, no hay que molestarse, sino esquivar, esquivar y esquivar todas las intentonas y las tentaciones que nos quieren hacer molestar. Solo evitemos la, esquivémosla. Cada vez que venga una, vamos a esquivarla. Ya. No importa. Cuentas hasta 10 respiras profundo, te vas del lugar y así, pero no te puedes molestar porque eso te va a dañar, mejor anda a tomar agua. Buenas buenas, ya tienes un alto repertorio de sándwiches, el de mechado, el de carne, el de cerdo, el de hígado, el de salchicha, el de queso y mantequilla no lo colocamos porque ya tú sabes que ese está pronto para hacer. Bien. Vamos a hablar un poco acerca de las cosas que se van a necesitar. Entonces, son 10 canillas, 1 kilo de lomito, medio kilo de hígado, medio kilo de chuleta de cochino, 10 salchichas, 1 kilo y medio de queso, 10 cebollas, 10 ají, 10 pimentones algo de ajo, la pimienta, un par de cubitos, un poco de limón, y bueno, alguna cosa más que haga falta, pero eso es lo más importante, y bueno, tener en cuenta que no hay que complicarse la vida con esa marisquera, vamos a portarnos bien y a preocuparnos menos, cocinar sencillo unos sándwiches y pronto.